María el miedo el miedo es el enemigo número uno de uno el miedo y los pensamientos pero el miedo es muy fácil es, muy, es, es fácil poner un ejemplo sobre el miedo por ejemplo yo cuando me iba a, a, a, la primera vez que iba a hablar en parapente, por ejemplo, ya lo he hecho. Un día antes de, ese, de, de uno tirarse en el parapente por primera vez, es uno ansioso. Y por ejemplo la gente diciendo, no me vas a tirar de ese, de ese parapente, de lo uno, la gente creándole a uno la cizaña y uno como con miedito que se va a caer, que le puede pasar algo, en fin. Y es uno todo ansioso, con miedo realmente de tirarse uno del parapente. Ese día se va uno, arranca uno, el golajero acá, esa acá en San Félix. Y es uno con ese miedo tan berraco. Pero realmente cuando uno afronta ese miedo, se monta, lo amarran a uno el parapente y se tira. Y se da cuenta uno de la magia y de la sensación tan bacana y tan especial que uno siente haciendo eso, que uno dice, es, eh, pero yo tenía miedo. Y, y hay gente que no lo hace por miedo, ¿ya?, que es lo que quiero explicar, pero cuando uno lo hace y se da cuenta de que vence uno ese miedo, de lo que uno se priva por el miedo a veces, el miedo lo coarta a uno, lo convive a uno de hacer muchas cosas en la vida.